Bueno, chicos, vamos a hacer un, un croma muy fácil así que atentos que vamos a borrar aquí el, el cubo este y vamos a agregar una esfera me acerco con la rueda del ratón para verlo mejor y desde aquí, desde modo objeto pasamos a modo edición en modo edición podemos ver los vértices, cara y arista una vez que estemos aquí en esta opción, le damos a la letra y latina, una vez que pulsemos esa letra, la I latina Veréis que aparecen unas una línea punteada De color negro Usamos pues, verdad Y aparece Esto que estáis viendo aquí Se pinchamos en ingresar cara Seleccionamos eh, Individual Y fijaros qué ha ocurrido ¿eh? Se ha quedado De esta manera Ahora con cuidadito Le damos sin mover nada Le damos a la tecla suprimir y le decimos suprimir caras. ¿Veis que está? Le aquí en suprimir cara. Y ya tendríamos la base para hacer el croma que os comentaba. Ya tenemos aquí una esfera, ¿no? Una esfera Vamos a darle ahora a la tecla 1 y vamos a desplazarlo hacia arriba para ponerlo por encima de la línea de tierra. Aquí vamos a poner un plan. Aquí vamos a poner un plano, por lo tanto, nos salimos de la esfera, aquí fuera. Le damos con el botón derecho, perdón, con el botón izquierdo del ratón. Y agregamos ahora un plano. Malla plano, lo tenemos aquí debajo, lo escalamos, ¿veis? Aquí podemos escalar desde la, el círculo blanco, lo podemos hacer más grande. Y esto es lo que nos va a servir de base para que se proyecten luego las luces que queremos. En este caso, al tratarse de un croma, vamos a emplear el color verde. Entonces, una vez que estemos aquí, vamos a agregar un punto de luz. ¿Veis que pone aquí luz? Vamos a agregar un punto de luz que será el que podamos mover luego. Lo tenemos aquí. Así que vamos a darle a la tecla número 1 y vamos a elevarlo. A ver, aquí selecciono el, el, el punto de luz. Me vengo aquí a la herramienta activa, en mi caso, y elevo a ver, punto de luz que es este. Ahora es cuando elevo el punto de luz aquí, a esta, a esta altura aproximadamente. Bien, una vez hecho esto, ya sabemos dónde tenemos aquí este punto de luz. Aquí vemos la bombillita. Esta de aquí, ¿veis? Que aparece porque tenemos seleccionado el punto de luz. Ahora, en color, le vamos a decir que queremos un color verde para hacer el croma. Le bajamos la, la fuerza y este es el color que se usa para hacer el croma. ¿Qué nos queda? Ponerle mucha intensidad, mucha potencia. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 1000W. Le damos 1000 1000 y aquí como estaréis observando no se ve absolutamente nada. Bueno. Ahora, vámonos a la opción de, en este caso render no serviría, pero sí lo que nos sirve es esta opción de aquí, que es la que nos va a permitir ver la análisis Así que pulsamos sobre esta opción y fijaros el resultado. Bien, ya tenemos la base para poder crear un croma interesante. Bueno, ¿qué queda? Pues, si queréis, podemos seleccionarlo todo. Eh, aquí estoy moviendo, ¿veis? Al mover la, el punto de luz, cómo podemos generar un efecto visual muy interesante. Ahora, esta luz que es, la, es la que viene por defecto. Si la apagamos veis aquí, si apago esta luz que viene por defecto, ya tenemos esto mucho más interesante. ¿Qué queda? Pues sencillamente sacar del plano ¿eh? para luego grabarlo. Voy a volver a poner la luz aquí, ahí una cosita así. Me vengo aquí fuera, selecciono todo. Eh, aquí, ¿vale? Desde aquí vamos a seleccionar todo esto. Seleccionamos todo esto de aquí, incluido, si os fijáis aquí, estoy seleccionando la esfera y el punto, ¿no? Ahora ya lo que queda es desplazarnos para alejarnos un poquito del plano. ¿Por qué? Porque la cámara la vamos a poner por aquí para que no se vea de dónde sale todo esos efectos ahora una vez hecho eso ya tenéis aquí el plan esto será lo que se moverá por lo tanto una vez almacenado cuando esté esto así de esta manera pues desde aquí desde estas zonas verdes podremos sacar una imagen por ejemplo ¿Eh? con un editor de vídeo se le saca el croma y desde atrás podremos ver la imagen eh, ya lo que queda es decir, bueno, ¿cómo vamos a, a grabar todo esto? Nos venimos aquí, a cámara a la vista, vista, aquí en vista, cámara a la vista, no le damos a la tecla número 0, no lo vamos a ver. Así que al pulsar la tecla número 0 podremos ya poner el cuadro del de, plano donde nos venga mejor. Aquí, ¿no? Aquí estaría bien. Y esto sería lo que eh, se grabaría. Bien, una vez hecho esto, ya sabemos lo que se va a grabar, ¿verdad? Volvemos a darle a la tecla número 0, nos alejamos un poquito, seleccionamos aquí el punto de luz. ¿Veis aquí el puntito de luz? Ya lo tenemos seleccionado. Y lo tenemos preparado para moverlo. Vamos a ver otra opción, que es la de grabar. ¿eh? Si pincho aquí en grabar, veréis qué va a ocurrir. Vamos a darle a grabar y cuando le demos a la barra espaciadora, ¿veis? al moverme por aquí, ¿veis los puntitos que salen? Pues todos estos puntitos están siendo almacenados de forma automática. Una vez que está creando esas claves, bueno, pues ya, vamos a quedar aquí un poquito y directamente le damos al pause. Ahora ya automáticamente ha grabado todos estos fotogramas, todas estas esta claves en función a ese movimiento que hemos creado lo que queda es sencillamente almacenarlo. ¿Qué se vería? Recordáis, ¿no? con la tecla número 0 se vería esto. Esto es lo que quedaría almacenado y grabado en un fichero de vídeo. A ver, ¿qué haciendo? ¿Veis? Esto que hay dentro del recuadro es lo que saldría en el vídeo. Bien. ¿Qué queda? Almacenarlo y convertirlo en un archivo de vídeo. ¿cómo se hacía esto? muy sencillo nos veníamos aquí, en IBI ¿verdad? esto lo vamos a dejar aquí al, principio, vamos aquí al principio y desde aquí, bueno, desde aquí le podemos dar la resolución si queremos darle mayor o menor calidad desde aquí, esto estaría bien 250 fotogramas tampoco queda mal y aquí en la salida pues pincharíamos para darle salida al, y ponerle aquí un nombre, ¿eh? un nombre que, que queráis. El nombre del bombo de Croma, ¿no? Una vez puesto el nombre de Croma, por ejemplo, pues nos venimos aquí a procesar, ¿veis? En procesar podemos hacer una pequeña prueba. Y yo ya lo he hecho antes, lo que he hecho para evitar que me saliera demasiado, demasiado blanco el, lo que es la imagen procesada. Eh, para que no me saliera tan blanco pues lo que hice fue quitarle el color, o sea el blanco de aquí, le di al botón de la derecha si queréis borrar alguna cosa pues simplemente botón de la derecha y le borráis, en este caso no, no borráis el punto, borraría ahí eh, la luz, el light que viene por defecto y ya está, y ya directamente procesaríamos la animación y poco más, cuando termine de procesar ya pues bueno, ya ha renderizado. Cuando llegue, por ejemplo, aquí en este caso, estoy viendo que hicimos 250 fotogramas. Una vez que haya llegado a los 250, cerramos aquí. Y ya estáis viendo que hemos hecho un vídeo de 250 fotogramas a 24 fotogramas por segundo, es lo que tardaría el vídeo. Ahora ya lo que quedaría es visualizarlo lo que podemos hacer es irnos ya a la carpeta c2.tmp que tengáis cada uno y lo ponéis le dais un doble clic y ya tenéis ahí el archivo hecho voy un momentito a, a buscarlo y ahora os lo, os lo pongo bien aquí tenéis el, el croma hecho eh, muy sencillo lo habéis visto cómo lo hemos hecho no tenía ningún, ningún misterio. Esto se le puede incorporar más puntos de luz, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la, con la explicación. Así que, una vez que lo hayamos creado, pues ya no iríamos a otro programa, a un editor de vídeo. Eh, aquí hay uno, pero la verdad es que no, no es demasiado potente ni bueno, ni tampoco tiene demasiado... De demasiada publicidad y, y la verdad es que hay otros mejores cualquiera que tengáis por ahí que permita hacer croma y os voy a mostrar un resultado para que veáis la utilidad de, de todo esto después de aplicarle un filtro a un filtro de croma a un editor de vídeos no, no digo ninguno porque no no quiero decir ninguna ningún editor de vídeo. Hay muchos en el mercado y podéis elegir uno que os permita hacer cromas, ¿no? Y, y ya está, que tenga el filtro de cromas y os lo permita hacer. Una vez hecho eso, pues aquí tendríais el resultado. Veis la, la foto que está detrás y después podemos hacer esto. Mirad, le damos a reproducir y veis cómo el... El Chroma, lo que hemos hecho, nos crea ese efecto, ¿eh? un efecto pues particular ¿eh? que lo hemos hecho nosotros y, y ya estáis viendo el resultado. Está bastante interesante, os permite ya cada uno con su creatividad lo que crea conveniente. Eh, mucho ánimo chicos y seguimos avanzando.